Pues vamos a aprovechar ya, vamos a empezar la, la mesa redonda, pero vamos a empezar con Sonia Losegui, la tenemos aquí sentada ya, por enlazar esta última ponencia que hemos escuchado, porque nos hablaban mujeres que han hecho, han seguido esa actividad, esos ejercicios para mejorar su, su cáncer de mama, las consecuencias, pero tú ya eras deportista de alto nivel y tú te encontraste con que tenías que superar un cáncer de mama y en tu caso me imagino que... ¿Ha sido distinto cómo has afrontado esta terapia, vamos a llamarla así, terapia de recuperación? ¿Cómo la has afrontado tú, Sonia? Gracias lo primero por estar hoy aquí. Y primero gracias a, a todos a, por, por invitarme. Natalia me ha encantado y el trabajo que están haciendo es alucinante. Pero claro, yo he, he escuchado y digo, es que yo estoy fuera de eso. Cuando me, de repente me, bueno fue un mazazo cuando me dijeron, tienes cáncer de mama. Digo yo, y es malo, digo, a ver, deportista, no he tomado eh, la píldora que decían que era malo, he sido madre, he dado tres años de lactancia a mi hija, como sano, como ecológico, eh, hago ejercicio, hago ejercicio de fuerza, ¿por qué me ha caído a mí? No fumo, no bebo, bueno, pues primero asimilarlo, pues que me ha caído, algo tendré que aprender de todo esto, fue duro, o sea, yo no os digo que no, no pare de llorar. Y, y aún me sigo emocionando, y cuando le he visto a Natalia que se emocionaba, te entiendo, porque has conocido muchos casos que están y que no están, por desgracia. Entonces, a mí sí que me ayudó el, el pensar, y, y creo que a las mujeres en, y a los hombres, a todos, no voy a meter ahí el género. El deportista de élite tenemos una doble, una doble espada de, de, de doble filo. ¿Por qué? Somos muy organizados, éramos muy organizados, sabíamos lo que queríamos. O sea, yo siempre dije, yo quiero llegar a la selección española, me da igual. Quiero ser campeona de España, lo conseguí, llegué a la selección, estuve unos años. Y encima estaba estudiando mi carrera, estudié química. Cuando todo el mundo decía, no, en cuanto llegas a la carrera, lo dejas. No, yo decía, yo voy a seguir. Entonces, todo lo que me había proponido en la vida, lo conseguía. Y cuando vino lo del cáncer, dije, guau, wow, que tengo que mejorar yo. Para que, primero, que no vuelva a recaer, porque hay muchas recaídas. Segundo, ¿qué estoy haciendo yo mal en mi vida para que haya caído en esto? Porque lo notas como personal, no sé si... Ahí estoy emocionada, lo siento. ¿eh? Tranquila, sonida, tranquila. Pero sí que ahí dije, primero, me operaron. Y bueno, yo venía de hacer un, un año anterior que ahí por culpa de, del ser deportista de élite, que digo, no es salud Y siento decirlo, ¿eh? Pero me metí en una Copa de España de maratones y yo venía de competir en velocidad. O sea, imaginaros, yo hasta los 25 años compitiendo en contrarreloj siendo muy buena o, o buena y de repente me meto en Copa de España de maratones, de patines, que no es mucho tiempo, pero... Y claro, a mí ya me estaba avisando el cuerpo que ya tenía mis 46, 47 años y yo, la gente que me conoce, la carrera de Pamplona-Ponte la Reina no quería acabarla con mi grupo de edad. No, no, yo me quería ir con las adolescentes. Y fui a correr una maratona a Berlín y en la, en la, la línea de salida estaba con las, de la Copa del Mundo con 20 años. Pua, yo me creía ahí la reina al mambo, pero señores, eso fue un aprendizaje. Ya no vas a volver a lo que eras antes y no puedes llevar a tu cuerpo al límite. Y en eso, en el deporte de competición, nos enseña muchas cosas buenas, pero también nos puede llevar al otro lado. A, yo soy madre, quiero llegar a todo, encima mi hija deportista, claro que tengo un padre que es excepcional, o sea, Iñaki Domínguez, que lo conoce un montón de gente. Entonces, yo cuando salí del cirujano, bueno, el cirujano me dijo, yo te voy a operar y vas a volver a hacer lo, que, lo de antes. Y ahí le dije, para un momento, no. Y es que antes hacía, hice nueve maratones. Y entonces Iñaki, que era mi pare es mi pareja que estaba al lado, y dijo, es que Sonia se ha pasado igual. Entonces él es nutricionista, nu perdón, nutricionista y fisioterapeuta. Entonces ahí yo ya tuve un campo muy fácil de decir, venga Sonia, primero vamos a tratar la, la, la cicatriz, el tratamiento, vamos a empezar a darle movilidad al brazo y yo desde el primer día, bueno, yo creo que en, en la planta ya estaban flipando, porque yo ya moviendo, me, me llevé ya al punto. Yo empecé a hacer punto, con agujas redondas, que no hace falta... Y entonces hice ejercéis, me iba a andar, y ahí mi aprendizaje ha sido no pasarte, pero sí ejercicio. Quiero decir, me puse una meta de decir, yo quiero hacer la Pamplona-Puente, pero mi meta va a ser terminarla con los de atrás, no pelearla. Y llegó la pandemia. Y yo casi le di las gracias, de verdad, soy de las pocas que digo gracias al COVID, porque hemos estado los tres en casa, mi hija ha sacado todo lo que conlleva el, el que su madre pase un cáncer de mama y su padre también tuvo un problema, bueno, y entonces hemos estado juntos y hemos programado mucho mejor todo, porque tenía tiempo para hacer cardio, andar, tenía una bici de spinning, pero no tenía que hacer clases de spinning a ritmo, no, no, despacio, fuerza, yo soy de las que te sigo trabajando tres días, fuerza, que a veces algún alumno y alumna en el gimnasio se ríen porque le digo, ojo ahora sí me ve el cirujano, hacer una dominada. Pero ha sido un proceso de muchos meses y de toda la vida, pero yo tengo que aprender a frenar mi pura sangre. Quiero decir, cuando me voy a patinar, al principio, recién operada, me iba a patinar y me iba sola, yo no necesitaba el grupo. Y ahí Sara, y yo me acuerdo que ya aquí la conozco mucho, y me dijo, vente cuando quieras. Y le dije, no, lo siento. Yo ahí no necesitaba la asociación. Y no es por, por creerme por encima de, no, yo necesitaba quitarme, eh, no quería víctima, no quería enfermedad, no quería, sino decir, no, voy a empezar a sentir el cuerpo como está y recuperar. Poco a poco, tomar el sol, ponerme mis patines y que me dé el sol. Y escuchar una buena música, que, por cierto, volví a la música del pasado, pero bueno. <risa> Sonia, eh, vamos a llamar a tus compañeras de, en la mesa. Tenemos a Sonia Hercia Zanza, que es la presidenta del Colegio de Navarra, entidad que ha estado colaborando desde el primer momento con este congreso. Ushuaia Yidia que es cardióloga, pero antes era atleta y sigue siendo deportista. Y predica con el ejemplo y Clara López. Deportista de las que hemos visto antes en el vídeo, adolescente que está todavía, que sigue evidentemente formándose para intentar llegar o no, depende, ya nos lo contará ella si quiere seguir en la alta competición o cómo quiere llegar. Pero ellas las hemos llamado aquí porque las cuatro tienen un perfil que se adapta perfectamente a las ponencias que hemos tenido durante la mañana. Sonia nos acaba de hablar ahora mismo su experiencia como deportista que ha superado un cáncer de mama coincidiendo con la ponencia en la que Natalia Palacios nos explicaba, ¿no?, cómo es la terapia, el deporte y el ejercicio físico como terapia. Sonia Hercia Zanza, la segunda ponencia hemos estado hablando con la profesora, con María Ángeles Fernández Villarino, que nos ha comentado, ¿no?, todas esas aproximaciones al deporte por parte de las adolescentes y… Quiero empezar contigo, Sonia, porque eh, tú llevas muchos años en la docencia, llevas muchos años como profesora en primaria y en secundaria, llevas ahora mismo el colegio de Navarra también, y me gustaría saber cuál es la experiencia a lo largo de todos estos años que, que llevas, porque me imagino que habrá variado o no, ha variado esa aproximación que tienen las adolescentes al deporte, a la actividad física. Bueno, eh, muchas gracias. Lo primero a la cadena SER, al Gobierno de Navarra, por creer en estos congresos, por creer en las mujeres y, sobre todo, por fomentar la práctica de la actividad física, que es esencial. Gracias, Cristina, por tu empeño siempre en defender ese deporte y en estar apoyando cualquier evento de las mujeres. Eh, yo soy educadora por encima de todo, soy feliz en mi profesión, disfruto cada día con mis alumnas, con mis adolescentes, soy madre, soy hija de deportistas y sigo siendo deportista federada justico, no hago maratones, no hago maratones, y sigo disfrutando del deporte y de actividad física. Eh, llevo en la docencia 23 años. Eh, ...disfrutando mucho de la docencia y aprendiendo mucho, ¿no?, de, de, de lo que tengo cada día delante. Ha cambiado, ha cambiado mucho. Yo tengo que decir que ha cambiado. En las distintas ponencias que he estado oyendo, que las he ido oyendo mientras estaba dando clase... ...en los descansos, en el recreo, eh, algunas cosas compartía, pero algunas tengo que decir que algunas no compartía. Eh, a mí no me gusta nada eh, refugiarnos en lo negativo en los estereotipos que mantenemos, porque los hombres siguen haciendo. Eh, porque a mí no me gusta nada en eso, lo que me gusta es decir vale, vamos a analizar, tenemos estas investigaciones de hecho, la publicación que hizo hace, el año pasado, Deporte en Navarra ¿no? que analiza muy bien toda la, eh, la juventud en qué prácticas deportivas hace pero a mí me gusta buscar las cosas positivas ¿no? y sobre todo buscar las soluciones ¿vale? eh, tenemos estos estudios pero vamos a hablar de soluciones que yo he echado quizá un poquito en falta ¿no? aquí, vamos a dar soluciones, vamos a buscar cosas positivas, ¿qué necesitan los jóvenes, ¿no? Pues eh, ahora estamos con dos momentos a nivel nacional y en Navarra muy importantes y es la ley de la educación y los presupuestos, ¿no? Todo el mundo ha hablado de esto y de la pandemia también. Vale, pues vamos a hablar solo un poquito de esto. Eh, la ley de educación es... ...tan importante para lo que estamos hablando aquí... ...tan tan importante... ...y sin embargo casi no ha salido... ...más que eh, María Ángeles ha hablado un poquito... ...de los programas de educación física... ...pero fijaros, ¿por qué es esencial? ...todas las mujeres... ...todas las mujeres van a pasar... ...por un centro escolar... ...todas... ...y lo que reciban en ese centro escolar... ...va a ser lo que van a hacer de ellas mujeres... ...y evidentemente su familia... ...que también lo han expuesto tanto Amelia como María Ángeles... Eh, sin embargo, vemos que en esta ley educativa, os tengo que decir que además de todo eso que ha salido mucho a la palestra, eh, a pesar de que hemos presentado muchísimas alegaciones a todos los grupos políticos, no recoge ninguna modificación respecto a la actividad física y a la educación física, excepto que algo es algo, que tanto en secundaria como en bachillerato, dentro de los objetivos que ponen educativos, sí que incorporan los hábitos saludables y la práctica de actividad física. Y... ¿Por qué digo vamos a buscar soluciones, joven? La tenemos, en, perdón, la tenemos en la mano. En este momento se está pactando una ley educativa y no recoge claramente un aumento de las horas de actividad física. Y las horas de actividad física, eh, cuando se generan hábitos, es precisamente cuando uno es joven y cuando desde el colegio le están diciendo todo lo que hay que buscar en esa práctica física. Entonces, ¿yo qué cambios he notado? Eh, yo soy una entusiasta de la práctica física y... Eh, Intento transmitirlo a mis alumnos, más a ellas, porque el abandono de la práctica física en la adolescencia es escandaloso. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos responsabilidad, gente que hay aquí del instituto, pero tenemos mucha responsabilidad del profesorado. Lo primero, las adolescentes, según el estudio de la Universidad de y Juan Carlos, que es un poco similar al que ha presentado María Ángeles, dice que buscan una finalidad. Necesitan hacer ejercicio físico buscando una finalidad, ¿vale? Pues nuestro deber como educadores y como gobernantes es, tenemos que llegar a las adolescentes para que sepan qué les va a aportar esa actividad física. Quizá eso estábamos haciendo mal. Escucho. Hablar de salud con 14 años dicen, estas viejas pedorras, la salud, esto es de viejos, ¿no? A mí qué me están diciendo, ¿no? Vamos a decirles, ¿qué te va a aportar la actividad física? Y también dicen que las chicas dejan la práctica física porque buscan más un rendimiento académico, porque es verdad que socialmente está más asociado a la a cosa femenina, el que tengan que ir bien en el, escolarmente, y que la actividad física está demostrado que mejora el rendimiento académico, Vamos a convencerles a nuestras chicas jóvenes de qué les va a aportar la práctica física. Un mejor rendimiento académico y además buscan socializarse. También se lo da el deporte. Quizás lo que estamos haciendo es mal, es que estamos ofreciendo. En el informe que sacaron en Navarra quedó claro que la motivación de la competición no les va a las chicas. No les motiva nada. ...comparado con los chicos... ...y está clarísimo en el estudio los datos que ofrecen... ...entonces vamos a los presupuestos... ...que es otra cosa que estábamos hablando... ...y vemos que vuelve a aumentar la partida... ...dedicada a ámbito competitivo federativo... ...pero las chicas están buscando otra cosa... ...están buscando otra cosa... Pues ...vamos a darle vueltas a ese presupuesto... ...y vamos a buscar cosas que buscan las chicas... ...que es eh, otro modelo de actividad deportiva... ...que no es basado en la competición... ...y en el deporte federado... Vale, pues en esto es donde yo creo que nos tenemos que basar. Responsabilidad. El profesorado de Educación Física tenemos que darles un abanico, perdón, tan grande de actividades que ellas sientan que hay algo en lo que tienen un buen desempeño. ¿Por qué? ¿Por qué también abandonan? Porque se comparan con los chicos en ese desarrollo de la adolescencia que también ha comentado María Ángeles y ellas ven que tienen peor desempeño en algunas de esas habilidades que se fomentan en la práctica física. Quizás porque nos centramos en la condición física y en el trabajo de la fuerza. Vale, vamos a buscarnos en otras cosas, vamos a ofrecerles otras cosas, vamos a ofrecerles patinar, vamos a ofrecerles cualquier otra actividad. Entonces, bueno, ahí va. Sí que está cambiando. Yo tengo que decir que en mi centro escolar, y me voy a echar todas las flores que tenga porque creo que me lo merezco, un 90%, un 90 del alumnado hace práctica física fuera del centro escolar. Se valora, evidentemente, yo les valoro la actividad que hacen fuera y les doy todo tipo de herramientas. Realmente, chicas, eh, a todos los que estáis aquí, a los que nos estáis viendo, profes de educación física, tenemos nuestra herramienta en la mano. Dirigentes, dejarnos dar clases de educación física, más tiempo de educación física porque tenemos un poder y por nuestra mano pasan todas, de cualquier condición, en nivel socioeconómico, cultura, edad, etc. Correcto, todas pasan por ahí. Eh... <coughs> Eh, tenemos también a la mesa a Usuay Diazabal, que ya fue atleta, es eh, médica, es cardióloga en la Clínica San Miguel. Evidentemente, conoce a la perfección todo lo que ha contado la doctora Carro al principio, pero mm, me gusta que esté ahí aquí porque ella practica también con el ejemplo. Ella era atleta antes, pero sigue ahora mismo compitiendo también. Sonia ha hablado de lo que hay que cambiar también a la hora de presupuestos y de programas y la educación física que sume, pero desde el mundo de la salud, desde el mundo de la medicina, se está dando ese mensaje real de la importancia que tiene que tener y de la receta de ese ejercicio físico y esa actividad física a todas las personas. Eh, por cierto, doctora, que tenías una presentación preparada, pero como nos hemos ido el tiempo, no es, no es posible. Pero por favor, coméntanos esta pregunta que te acabo de hacer. Sí. Eh, bueno, eh, eso es como bien ha dicho. Bueno, yo soy soy Zavar y sí que me ha servido personalmente muchísimo todas estas eh, ponencias tan interesantes también para pensar en uno mismo, ¿no? Porque me he dado cuenta y me he puesto a recordar y a vivir experiencias como somos, ¿no? Y que verdaderamente mi vida todo está bastante vinculado al ejercicio, ¿no? Pues ahora, como madre, llevo a los niños a estas escolares, sigo haciendo deporte a menos nivel, pues porque ahora tengo otras. Eh, eh, muchas cosas que realizar y no me da tiempo, pero verdaderamente luego también hay que escuchar al cuerpo ¿no? y, y darnos cuenta de que en qué momento estamos viviendo. Y luego, como también estoy pendiente de publicar la tesis, que también iba relacionada con la cardiología deportiva, donde veíamos el porcentaje de chicas, chicos, adolescentes que hacían deporte. Y como cardióloga, pues eh, también... Eh, intento promover el ejercicio físico Aunque ya como cardióloga llego tarde Porque ya son cardiópatas ¿no? Ya tienen enfermedades crónicas Lo que estamos diciendo Lo más importante me parece la base Promover a nivel poblacional Prevenir que tengan esas enfermedades Y luego, bueno, una vez que tienen enfermedades También es muy importante para, e para esos pacientes Prevenir que vuelvan a tener otra enfermedad o que, o que puedan fallecer, ¿no? Entonces cada uno tenemos ahí nuestro lugar como cardióloga, yo a todo paciente eh, prescribo ejercicio físico porque todos se benefician de ello en diferentes niveles, ¿vale? Hay que tener un montón de factores en cuenta, pero al final el ejercicio físico, actividad física, ejercicio salud eh, es imprescindible, ¿no? en, en nuestra vida y tenemos que intentar cambiar hábitos y mantenerlos en el tiempo. Cambiar el, el mensaje también, ¿no? Que llegue ese mensaje. Y tenemos a Clara López, que es la que representa a esas deportistas adolescentes de las que tanto estamos hablando a lo largo de la mañana, que ella está en el mundo de la natación con atletas, estás compitiendo. Y Sonia, bueno, Sonia la conoces muy bien porque creo que es profesora tuya, ¿no? Además. Sí, sí, o sea que tienen... la conoces yo, yo perfectamente. En el gimnasio, la tengo. Las dos Sonias también. Ah, bueno, pues eso no lo sabía yo, no tenía yo ese, ese dato. Eh, Clara, cuéntanos, porque. ¿Cómo vives tú como adolescente? Lo que han comentado ahora mismo Sonia Herce, ¿cómo lo vives tú? ¿Realmente lo vives así como lo ha planteado ella? ¿Son ella. otras las... Lo que, ¿Os llaman otras, otro tipo de deporte, otra, otra tipo de cuestión, no la competición? Cuéntanos. A ella, no. A ella, A ella no, evidentemente, porque compite, pero ella lo vive, sus compañeras me imagino que habláis, ¿no? Sí, pues eh, mis amigas, o sea, Espera, es que no tenía la pregunta, no siento. No, sí, tú como adolescente, no te preocupes, Clara, tranquila que aquí estamos entre, entre amigas también. Tú como, de, como, como adolescente que eres, tú estás compitiendo, estás a, a un alto rendimiento, estás ahora mismo porque estás compitiendo en Campeonato de España, tienes varios récords de España, tienes varias medallas, con lo cual la competición a ti te gusta, lo llevas. Pero cuando tú llegaste a este mundo de la natación con aletas, no sé... ¿Qué otras propuestas te había dado antes que te llamasen o no la atención? Porque creo que, en el vídeo creo que recordar que decías que a ti lo que te gustaba era estar con tus amigas mientras está el deporte porque tu madre te empujó de alguna manera. En ese mundo que vivís, tus amigas, las adolescentes, el deporte no es algo importante para vosotras. ¿Cómo, cómo lo percibís? ¿Cómo lo veis? Hombre, pues el deporte para mí al final es algo, pues... Aparte de necesario es algo que abre ah, el micrófono espera, por favor sí. porque sí te escucharán que nos esté viendo Mal. directo por el streaming. Que el deporte para mí al final no sé aparte de ser algo necesario también es algo que me gusta hacer y así como muchas de mis amigas pues como ha dicho Sonia pues no hacen ningún deporte pues al final también pues porque también tienen ellas tienen otras prioridades pues no sé también como quedar entre ellas o sin más pues porque no tienen tiempo no sé para mí al final pues yo también he hecho otros deportes he hecho fútbol he hecho baloncesto he hecho no, he hecho paddle o sea he hecho muchas otras cosas pero al final lo que más lo que más me ha llamado ha sido la natación pues porque aparte de, de lo que me aportaba a mí pues también el ambiente que tenía ahí dentro de la piscina en el gimnasio y pues con mis amigos al final porque eran no sé para mí han, para mí han sido y son como otra familia ya forman parte de mi día a día y pues no sé es que son o sea no sé al final el deporte para mí es como una forma de vida una forma de vida es que no me imagino mi vida sin deporte ¿Y tú por qué crees que a lo mejor otras compañeras no, no, ha, no ha llegado ese mensaje tan bien como te ha llegado a ti, que lo has conseguido entender, que has entrado y que una vez que has entrado lo has visto? ¿Por qué crees, no, no se está lanzando bien ese mensaje o en qué crees que, que estamos fallando para que vosotras no veáis el deporte, el ejercicio físico, la actividad física como parte de vuestra vida? Pues no sé, o sea, yo es que he tenido también bastante apoyo, o sea, mi madre ha estado siempre tirando mucho de mí, mi entrenador es que sin, sin él ahora mismo no estaría aquí, ha o sea, dejado el deporte hace mucho. Pues al final ha sido una persona que me ha ayudado mucho. Entonces, pues yo creo que la gente que no, que no hace, o sea, la gente que ha dejado el deporte, pues es porque no ha tenido ese apoyo que he tenido yo. No sé, o sea, que han, no han tenido la motivación o las ganas necesarias como para poder seguir. Yo al final he tenido como... Un equipo que me ha ayudado muchísimo y que cada vez que me he sentido frustrada o que he querido dejarlo, pues que siempre me han apoyado y recogido. Creo que Sonia Erce quería intervenir. Nada, solo decir que eh, Clara como ejemplo de por qué se abandona el deporte no nos sirve, porque Clara siempre ha sido una mujer deportista, en su casa la han apoyado, tengo que deciros que es una alumna excelente, de, con buen desempeño académico y con buen desempeño deportivo. Entonces, es un poco difícil. Fíjate a mí, en el estudio una cosa que me sorprendió respecto un poco a lo que le preguntabas a Clara, y es que dice que entre los grupos de chicos es popular el que sus amigas sean deportistas, pero entre los grupos de chicas no se valora que haya chicas deportistas, que a mí sí que me sorprendió porque eh, yo muchas veces alego a que mm, entre los chicos entre los chicos adolescentes no es popular las chicas eh, eh, deportistas porque son mujeres con una autoestima mayor y con más seguridad en sí mismas y eso a ellos les asusta un poco y, sin embargo, en el estudio dice que ellos valoran más de sus amigas, el que sean deportistas, que entre sí las propias chicas, que a mí es un dato que la verdad es que me ha sorprendido. Eh, Sonia, tú has sido evidentemente también patinadora de, de alto nivel. ¿Tú cómo lo has vivido eso? Ya. También eh, yo soy coordinadora de la Sala Fitness de San Juan y soy monitora. Y entonces veo muchos adolescentes. Clara es un ejemplo de... Eh, deportista de élite que entra a la sala y va directamente a lo que tiene que hacer. Y luego tienen un grupo de amigos que da gusto verlos, ¿verdad? Y los padres es que la han motivado. Entonces yo creo que la base es tener un buen entrenador que te sepa... Todos los que hemos tenido un buen entrenador, eh, creo que es el entrenador que va a tu boda y va a tus. cuando estás en, en momentos malos. Es un segundo padre. Y, y no quita la labor del padre. O una segunda madre. O una segunda una madre también. O entrenadora. Que yo también he estado de entrenadora con chicos. Pero los adolescentes, de verdad, quitemos un poco. Yo lo que ha dicho Sonia, mi tocaya. El mito de. No, son maravillosos y la adolescencia nos enseña muchísimo, pero tenemos que vivirla con pasión. Creo que yo también, mi hija, ahora empieza la adolescencia y estoy escuchando mogollón de psicología, de podcast y me está encantando porque es verdad, los adolescentes son maravillosos, pero hay que motivarlos y hay que escucharlos. ¿Qué quieres? Si tú escuchas a un adolescente, te va a decir lo que quiere. ¿Cuando tú y... eras adolescente? Bueno, pues cuando yo era adolescente, primero, eh, el problema que tuve es que todas las del equipo dejaron las chicas. Entonces, mi mundo era de chicos, pero yo era feliz, porque me tenían entre... O sea, bueno, Y de hecho, siguen siendo mis amigos. En la maratón que hice para sacar fondos a Saray, venían con la moto, luego nos fuimos a comer todos. Me fue a ver mi entrenador y antes de salir, me dio un abrazo... Como cuando me daba cuando veía que yo estaba nerviosa para la competición, igual. Entonces, la adolescencia sí que es dura en el momento en que eh, tus amigas no van por el mundo deportivo, y yo creo que Clara también me lo dirá, y te dicen, pero te merece la pena, o te has caído, o te has lesionado, y te merece la pena, y vas a dejar de venir con nosotras por ir a entrenar y a mí se me sigue poniendo la piel de gallina y digo, sí, porque puedo estar con vosotras luego, pero un entrenamiento me llena de vida y estoy con gente y me lo paso muy bien, y ahora tienen momentos malos de que tienen muchas distracciones nosotros no teníamos tantas mm, muchas o sea, pantallas, ¿verdad? sí, quiero decir, muchas pantallas, pero yo digo, para mí la adolescencia es maravillosa, y sí que es cierto que en educación, Sonia depende con qué profesores des Ojo, ojalá que mi, mi hija bueno, ha tenido muy buenos profesores, pero hay otros que siguen con el método, lo siento, de no motivarles a las chicas. Yo le decía a la mía, Nayari, les invito a que vengan al gimnasio y que vean que las chicas también entrenan, y las mujeres. Yo tengo mujeres a la mañana de 75 años haciendo fuerza, y una un día me contaba, que no hace tanto, dice, Sonia, yo fui de las primeras mujeres que corría. Y, se, y un día tuve que comentar, o sea, tuve que oír un comentario que le decía, más te valdría estar... Haciendo la casa que corriendo, dice y iba corriendo con mi padre y yo tenía 18 años, que no hace tanto tiempo. Y esa señora sigue haciendo deporte y ha superado dos tipos de cáncer. ¿Y eso le ha ayudado a, a pelear o a disfrutar o a aprender y sigue haciendo deporte? Voy a seguir. Usúa, eh, tú me imagino que en la adolescencia también hacías deporte. No sé cómo lo viviste tú esa etapa. Eh... A ver, pues, como he dicho antes, recordando, porque ya hace 20 años de todo eso o más, y jo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es verdad que, o sea, yo empecé tarde con el atletismo, me parecía como un sueño, veía ahí en la tele y en la ravide y me parecía como inalcanzable. Y gracias a que vino una, en el instituto, empezamos a hacerlo de Estrascolat, y vino una profesora que hicimos un grupillo muy majo, que sí que estábamos chicos y chicas, pero al final acabamos yendo a, a la rabí de más chicos que chicas, pero bueno. Eh, y eso, entonces yo creo que al final la base es cómo es cada uno, tu entorno, no tu entrenador, tu familia, y, y saber decidir, porque lo que decimos, o sea, tiempo tienes para todo, si es que no tiene que ser solo deporte, es deporte complementario a estudiar a los amigos, ¿no? O sea, es hacer un hábito, es tu vida, ¿no? Una forma de, de vivir, pero lo que te digo, o sea, es complementario a lo demás y beneficioso y aporta y suma, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos que, que promocionarlo mucho más y desde la base, desde, desde pequeñitos, porque todo lo que se aprende de pequeñito es más fácil de mantenerlo que luego intentar cambiarlo como me pasa a mí, ¿no? Porque ya cuando una persona ya es sedentaria, ese cambio y romper ese círculo… Es muy complicado y tienes que estar muy encima y, y claro, si van a centros, o sea, hacerlo individualmente es muy complicado y puede llegar a ser peligroso. ¿no? Entonces sí que es verdad que es mejor consultar, ir a centros, que ahora eh, hay bastantes centros en, en Navarra que ayudan a enfermedades crónicas, ¿no? a, paci a pacientes con enfermedades crónicas, a hacer ejercicio pues seguro e eh, individualizado. Me gustaría, las cuatro habéis hecho deporte, seguís haciendo deporte, vamos a hablar de eso ahora, pero me gustaría ver si podéis, no sé, en una, en una frase explicar lo que significa para vosotras el, el deporte. Para mí, como ha dicho Clara, la vida, o sea, mi vida es el deporte. Eh, tanto desde cría, adolescente, cuando ya decidí vivir en pareja, mi hija, es que… No concibo la vida sin deporte. Y me da igual ir a andar al monte, bici, patinar, eh, ejercicio de fuerza… Sí, que no tiene fuerza. por qué ser competición, sino estar sí, activa, hacer ejercicio. Sí. Y luego una cosa, eh, yo sí que tengo un poco de tensión porque todo el mundo dice ha superado el cáncer de mama?». No sé si lo he superado o no, porque justo dentro de dos días va a ser un año que me habían operado. Yo lo que sé es que esto me ha, me ha ayudado a vivir el día a día valorando y disfrutando y sé que no tengo que llevar mi cuerpo al límite sino ya vale de demostrar, en eso sí que también un poco de miedo, deporte de élite es como que siempre tenemos que demostrar ¿no? Eh, ser, aunque tengas muy buen porque han hablado del estudio de que la pareja de que la mujer va más a a hacer, a ver yo tengo un compañero que hace igual que yo pero sí que Siempre queremos eh, ser eh, mejores mujeres, mejores deportistas, mejores eh, jefas, eh, amantes, eh, yo qué sé, hacer la compra rápido. No, pues que no pasa nada, que hoy no te apetece que no lo hagas. El tengo, yo lo he cambiado por el quiero. Y es, no sé, un consejo. Y la vida, para mí la vida es el deporte. Sonia, Erce, ¿cómo definirías tú? Porque claro, el deporte para ti es tu vida, es tu trabajo, es tu profesión. Yo nací haciendo deporte, eh, pero yo diría, eh, he descubierto la maravilla de herramienta que es el deporte, que es realmente la multipíldora. Para mí, para mi entorno y para todo el que puedo decírselo. El antídoto del que hablaba la doctora Carro. Doctora Idiazabal. Es lo mismo que mis compañeras, o sea que todo lo que hago está muy relacionado con el deporte, lo que hemos dicho. ¿no? En mi día a día, eh, con el marido, con los hijos, cada ratitos, pero disfrutar de él y ser feliz haciéndolo ¿no? y, y sin obsesionarlo. Siempre los extremos no, no son beneficiosos, tanto el sedentarismo como el deporte extremo que ya psicológicamente no es sano… Eh, hay que evitarlos, ¿no? Y hay que disfrutar y hacer lo que, lo que nos pide el cuerpo en ese momento. Eso es. Para Cla Clara es muy joven todavía, te queda mucho todavía para, para andar en el deporte, pero vas por muy buen camino. Has empezado muy bien. Para ti el deporte, claro, nos, nos lo contabas en el vídeo que hemos visto antes, lo que significaba para ti. su momento de, de evasión, de diversión, de estar con los amigos. ¿Y qué más? Porque me imagino que también te ayudará en tus estudios, en tu, en tu día a día, Sí, el deporte para mí también es, aparte de, como he dicho antes, de, de es que es, el deporte es mi vida, también es una forma pues, de, no sé, de, evadirme de pues del resto del mundo. O sea, yo cuando me meto en el agua me siento, pues, me siento poderosa, me siento libre, me siento, siento que puedo hacer cualquier cosa, porque al final es, no sé, es como que no toques mi entorno, donde siento que es el sitio en el que tengo que estar. Y entonces es, el deporte, pues, la natación con atletas, me ha ayudado muchísimo a, si estoy pasando por una mala racha o, o que estoy mal, pues con mis amigos o con mi familia o lo que sea, pues no sé, el deporte es como el, es como el medio al que recurro siempre que tengo alguna dificultad. Es, no sé, como, han, como ha dicho, pues es como el antídoto para, no sé, para, para mi felicidad. ¿Y cómo podríamos hacer para que este mensaje que nos está dejando clara ahora mismo, ese antídoto, esa píldora de, de la felicidad, para que le llegase a todas las chicas, a todas las niñas, a todas las mujeres, de esa necesidad que tiene ya no solo física, sino psíquicamente, porque estamos viendo que es una herramienta de salud física y mental. ¿Qué mensaje? ¿Qué, qué, de, qué deberíamos hacer? ¿Qué, qué veis vosotras? Que lleváis más años que Clara, evidentemente, eh, viviendo el deporte y estando en el deporte. Dos o tres. ¿Qué deberíamos, qué deberíamos hacer? ¿Qué, ¿Qué deberíamos decirle a la, a la sociedad para poder dar ese cambio? Pues mira, primero, eh, Cristina, ¿me permito tomar la palabra en primer lugar. Tú como periodista, y la cadena ser aquí como persona organizadora de este evento, tenéis un papel muy importante. Eh, seguimos viendo que en las noticias prevalece el deporte masculino, seguimos viendo que el modelo de deporte que prevalece es el que gana y el que llega. Antes de venir hablaba con Clara de, eh, de algunas cosas de estas. El otro día leí, fijaros, de los futbolistas, pre, a profesionales, perdón, solo llegan el 0,02%. Y, sin embargo, lo que se vende es que el fútbol es un gran éxito, es de, vamos a hacer fútbol porque puedes llegar, porque tienes más oportunidades. Y esto no es verdad. Entonces, yo creo que un papel muy importante tienen los medios de comunicación eh, que cuenten con profesionales de verdad, con gente que estamos preparados. Cuando hacen entrevistas, hemos tenido un gravísimo problema en la pandemia y es uh -huh. tantos youtubers sí, sí. que han estado dando consejos sin ninguna formación, eh, dando consejos sí. respecto a alimentación, que han llevado a problemas, eh, a muchos adolescentes, a problemas alimenticios, eh, gente que estaba dando una imagen de actividad que no era la adecuada, eh, fomentando quizás algunos valores del deporte que no son lo que buscan precisamente. No podemos eh, hacer que prime el valor de el quien ha ganado en la competición, porque estamos viendo que a muchas de estas chicas eso no es su motivación. Y porque el, la que queda cuarta o quinta ha hecho el mismo esfuerzo que la que ha quedado primera. nada más que pero... ha sido más rápida o más fuerte, pero el esfuerzo por llegar ahí ha sido el mismo, ¿no? Ushua, tú has sido atleta, me imagino que lo has vivido también cuando te han ganado carreras. El esfuerzo para llegar a esa carrera ha sido el mismo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. <risa> <risa> <risa> eh, sí. Eh, eh, al final eso, lo que importa es eh, hacerlo y... O sea, hacerlo porque te apetece y hacerlo eh, esforzarte y al final cada uno compite con él mismo, ¿no? Por supuesto que luego compites contra los demás, pero el, la primera competición es contigo misma de superarte y de hacer las cosas porque te apetece y de, y de hacerlas bien, ¿no? Es lo, lo que más nos gratifica a cada uno es hacerlo bien y, y sin compararnos con los demás. En la competición ya, claro, a, a, nivel, a ese nivel... Sí, ¿no? Pero, pero lo más bonito y lo que más te compensa es hacer, hacerlo tú bien, haberte esforzado y, y si luego el resultado acompaña, pues mejor, ¿no? Superarte a ti misma Eso es. cada día, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer. Los medios de comunicación ya sé que tenemos mucho trabajo por hacer. Estamos aquí al pie del cañón desde hace muchos años intentando mejorarlo, cambiarlo, pero es muy difícil, igual que en el mundo de la educación física en el colegio, es muy difícil hacer entender... ...que con dos horas a la semana es imposible que lleguen a los mínimos... ...o que adquieran esos hábitos tan necesarios para que tenga la actividad física. Te salen deportistas como Clara López o como Uxua, que lo, que lo fue en su tiempo... como Sonia Elosegui, pero se nos pierden a lo mejor muchos talentos por el camino... ...porque no han encontrado ese entrenador que las ha animado... ...porque en su casa igual han empujado a que tenía que sacar el estudio por delante del, del deporte. No sé, durante estos años... Me imagino que os habéis encontrado con muchos ejemplos de esas mm, supuestas promesas o talentos naturales que se han quedado en el camino porque les ha faltado a lo mejor ese empuje, ese impulso, ese apoyo. Para mí… Yo creo que lo, luego vuelven eh, Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sonia eh, El fallo que ha habido en la pandemia Ha venido al gimnasio gente súper lesionada y, y claro, yo como el, el mundo de las redes no seguía Me informa O, o veía a una chica en el gimnasio Siento decirlo, pero eran chicas Haciendo unos ejercicios que decía Pero a ver, ¿qué estás haciendo? Y en vez de decirle eso, le preguntaba ¿A qué youtuber sigues? <ríe> la veía y pues mira, está bien Pero a mí me gustaría que miraría su currículum eh, mira el currículum, ¿qué estudios tiene? Este ejercicio no se puede hacer. Eh, también con el embarazo están vendiendo posembarazo, o sea, posparto, unas figuras, señoras, eso no es cierto, que nos enseñen lo que, lo, que, lo que se han hecho, operaciones y de todo, porque un cuerpo si le cuesta nueve meses eh, formar el, el, o sea, dar a luz, por lo menos otros nueve meses para volver. Y si estás dando lactancia, ni te digo. Y en adolescencia, ya o gente que se queda por el camino, yo creo que luego vuelven a hacer deporte. Y yo lo que os animo a entrenadoras, eh, INEF, monitoras, que, que animéis a la gente. A ver, la gente que es buena ya va a venir al gimnasio. Pero yo, sobre todo, me intento motivar, y ahí me dirá Clara si eso es cierto o no, quiero motivar a la gente que, que va poco escucharle por qué no, no viene. Y de, desde aquí también a, a los políticos, que por favor, que bajen el IVA de los gimnasios. O sea, se, nos hemos dado cuenta nos hemos dado cuenta que el deporte ha salvado en la pandemia muchas mentes, el deporte y la música. Y de repente con las leyes del deporte, ¿qué están quitando? Horas lectivas de deporte y horas lectivas de, de arte y de música. Pues creo que nos estamos equivocando, porque la pandemia nos ha puesto en nuestro sitio, por muchas matemáticas o lenguaje que ya está muy bien, pero el deporte ha salvado a mucha gente. Ushua, ¿desde el mundo de la, de la sanidad están llegando ahora más consultas, están pidiendo ejercicio o te estás encontrando con que te están llegando más cardiópatas? Eh, en relación con la pandemia. En relación con la pandemia y en relación con la situación física que tenemos real y del, del confinamiento que hemos tenido también, que hemos estado en casa, que hemos estado parados y que nos hemos encontrado con que. Sí, a ver, en el día a día, claro, tampoco eso se puede valorar porque ahora mismo, bueno, la situación sanitaria, pues está como está, ¿no? Se centró mucho en la pandemia, entonces ahora, pues. Eh... Sí que vemos que es verdad que la gente… se han hecho estudios y sí que es verdad que el sedentarismo ha aumentado, la obesidad ha aumentado. Claro, han sido muchos meses que ya el que no tenía ese hábito o lo había empezado a coger o, o lo tenía, pues eh, ha sido negativo para ellos. ¿no? Entonces, sí que yo creo que esto va a tener sus consecuencias. Sí que es verdad que es una época corta que le podríamos dar la vuelta, pero sí que yo creo que es un momento muy importante… Para intentar cambiar hábitos, lo que hemos dicho, nos hemos dado cuenta todos eh, porque lo que hicimos todos fue salir a la calle a caminar, ponernos unas chanclas, o sea, unas zapatillas, la bici, todo el mundo, los talleres no daban abasto, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta de lo que necesitamos. Cuando no lo tenemos, nos damos cuenta de lo que lo necesitamos, ¿no? Y ahora todo el mundo va el fin de semana al monte, están los montes petaos de gente, ¿no? O sea, que verdaderamente nos gusta. Pero no tenemos tiempo suficiente y ese tiempo que tenemos no lo invertimos. Yo creo que es un poco un cambio de, de mentalidad, ¿no? Porque sí que siempre hay tiempo. Lo que pasa es que es difícil sacarlo porque en nuestras vidas tenemos muchas otras cosas a las que les damos prioridad, ¿no? Pero sí que tenemos que cambiar esa, esa mentalidad, que es muy difícil en esta sociedad. Pero, Pero bueno, hay que cambiar la balanza y cambiar las prioridades porque eso hemos es. visto lo que ha pasado cuando ha llegado la pandemia, es. cómo a quien tenía sedentarismo, tenía obesidad, tenía... Otras patologías son quienes han caído, Exacto. primero porque no estaban sus cuerpos preparados para afrontar lo que nos ha venido encima y lo que tenemos aquí, por desgracia, todavía. Pero estamos descubriendo, que ya lo sabíamos, lo que pasa es que mucha gente no lo había interiorizado, la importancia de esa actividad física, de ese ejercicio físico como fuente de salud Exacto. y como eje de salud. Es. Eh, quiero abrir ya en el público, si hay preguntas, que levanten la mano sin ningún problema. Para, para preguntar inmediatamente, porque vamos a seguir aquí con la charla, pero sí que es cierto que podemos abrir en cualquier momento, levante la mano y aceptamos las preguntas de, de inmediato para todas ellas. Pero me gustaría saber, eh, ahora mismo, las cuatro, ¿seguís estando activas, seguís haciendo eh, deporte? En el caso de Usúa, por ejemplo, ¿estás compitiendo...? Bueno. Pero dentro, dentro de una competición que es, eh, está reservada solo para médicas y médicos, ¿no? Algo así. Y, ¿Por qué? ¿Ahora por qué sigues, aunque sea otro nivel? ¿Por qué compites? ¿Qué es lo que te da a ti la competición? Eh, bueno, lo que he dicho antes, o sea, verdaderamente competir, o sea, y además a esta edad y las competiciones que hago, no son competir con el resto, ¿no? Sino como un poco retos y superaciones a nivel personal. ...pues este año empecé un poquito en la piscina San Juan también... ...el año pasado me apunté al equipo de triatlón... ...pues por continuar, porque a veces, claro, pues eso... ...tengo dos niños pequeños, trabajo muchas horas... Y no me da tiempo. Entonces, a la hora de organizarte, si tú tienes un reto o algo que alcanzar, es más fácil eh, seguir la rutina, ¿no? Porque si no es más fácil, hoy no me apetece, mañana tampoco pasa o llueve, Siempre ¿no? Siempre hay excusas, ¿no? Entonces, si tienes ahí un, un aliciente... Y nada, empecé a hacer... Bueno, me apunté al campeonato de duatlón, porque sí que yo era atleta, empecé a andar en bici, alguna cicloturista, luego, pues hacen un campeonato de España de médicos, pues un poco, pero por el ambiente. O sea, no es... No es solo a nivel competitivo de élite, ¿no? Como era cuando hacía atletismo. Es por lo que hay alrededor después. Eso es. Clara. Por el disfrute general, ¿no? Del deporte. Sí. Tú sí compites. ¿Y qué es lo que te da a ti la competición? La competición a mí, pues, me da, pues, no sé, satisfacción. Y aparte, también, pues, me, me hace conocer muchísima gente con la que tengo una tengo muy buena amistad. Y no sé, o sea, el sentimiento de... Después de haber estado entrenando tanto tiempo y haber estado sufriendo tanto, eh, pues al final el tocar la pared, mirar, mirar, echar la mirada arriba, mirar el marcador y ver que has hecho un buen tiempo o que has quedado primera, pues no sé, es un sentimiento que es que no lo puedo comparar con nada. O sea, la competición al final me da, es como la motivación, es como yo entreno para competir bien, entreno para ganar, pues como todo el mundo, ¿no? Entrenar pues para ganar, para pues no sé, o sea, la competición a mí, para mí significa el éxito. O sea, aunque me salga mal, porque si me sale mal, significa que igual tengo que cambiar mi forma de entrenar o que igual tengo que pues, reducir el, el entrenamiento, porque igual me he sobrecargado. Entonces, claro, pues no sé, o sea, me salga bien o me salga mal, también es como una forma de ver cómo estoy y de ver, pues no sé, o de, de autoevaluarme. Claro, porque puede haber alguien que sea más rápida que tú ¿no? y te gana en ese sí. momento, pero no por ello tú has hecho mal tu trabajo. Sales conforme, ¿no? Aunque sí. no hayas sido la primera en la piscina, sí sales conforme con lo que tú has dado, porque a lo mejor has dado los tiempos que tú te habías puesto, tenías ese objetivo. A Sonia seguí. no sé si le queda lejos la competición o no de cuando ella eh, competía, pero... Tú bueno. cuando fuiste, me imagino, cuando te pusiste el, el mayor de la selección española, fuiste a ese europeo y ganaste la, la medalla de plata, no sé qué, qué significado tenía para ti la, la competición, aunque ya, ya vemos que eres muy competitiva y sigues siendo competitiva. A ver… Eh... Es que yo creo que para competir se nace. Y de hecho lo ves en, en un grupo de, de niños, dices, es que este, este compite hasta jugando al parchís. Y la competición te da cosas muy buenas, pero claro, ganar. Igual ganas una vez y pierdes 50. Entonces, es un aprendizaje para la vida. Y yo siempre digo, a mí la vida me ha hecho más fuerte y ha sido la competición. Porque me ha enseñado, porque muchas veces, y a Clara le va a pasar, todavía es joven, pero toco madera, pero te va a pasar, lo siento porque ha pasado a todos. Va a haber momentos en que te lesionas, o que de repente eh, ese día te encuentras mal, como han hablado, pues con la regla, con no sé qué, y tienes una competición, y no puedes dar, no te van las piernas, y no sabes por qué. Ya se entrenaba entrenado a muerte, pero no te van. Pero bueno, yo volví el año pasado a la Copa de España de Maratones, y dije, va, pues mi objetivo quiero ganar. Vale, gané. Pero ahí sí que me di cuenta de decir, yo ya no quiero esto, ya lo he vivido. He vivido eh, la competición máxima, el alto nivel, los amigos, el viajar, eh, todo lo que te da, que es, que es alucinante, pero yo ya no quiero competir. Y ahí me di cuenta. Y la competición es muy buena, o sea, y se disfruta. Y es que se me ha puesto la piel de gallina cuando... <risa> Cuando Clara ha dicho, cuando toco el marcador y veo, y es verdad, o cuando, yo me acuerdo cuando quedé su de Europa, y además me ganó una alemana que encima me lleva muy bien con ella, se me puso al lado y me dijo, eran, dices, es que yo tengo, tú tienes un 38 y yo tengo un 42, y te gano por mi pie. Y entonces me reí, pero para que veáis, yo tenía mucho apoyo de, de mi entrenador, pero mis padres no habían hecho nunca deporte. Y yo me acuerdo que llamé a casa, que me he quedado subcampeona de Europa, porque no había móviles ni nada. Y mi padre, ah, pues muy bien. Nosotros hemos cosechado súper bien con el tío. Y yo decía, no se ha enterado de nada, pero bueno. Pero luego ya cuando llegó y salió los medios, son el osguita, y mi padre decía, ahí va, pues es Igual he hecho algo, ¿no? Y ahora sí que cuando pasó todo lo que ha pasado, lo del cáncer, vino a Puente la Reina... Y su mirada era, ahora entiendo todo desde pequeña cómo ha sido... Porque es verdad, yo empecé a patinar, era un momento en el que había mucha droga en, en San Jorge y nos hicieron un patinódromo y ahí íbamos todos los jóvenes, se montó una escuela, iba todo el mundo. Y hubo mucha gente que salió de, de, de momentos muy malos de su adolescencia y fue entrenador de patinaje. entonces Y esa gente no compitió, pero hizo una base dentro de, de deporte de barrio y han sido unos... Valores que se nos quedan de por vida. Y yo siempre se lo intento inculcar a los adolescentes, a mi hija y con gente que me encuentro por la vida. Porque creo que la vida es ayudar y, y enseñar y aprender también. De ellos, ¿eh? de los adolescentes también. Creo que la otra Sonia quiere decir algo. Sí. No, no. De la competición es que... que, eh, que o sea, yo cuando, cuando os digo ¿no? que a ellos no les motiva la competición, yo desde luego no cumplo ninguno de los estereotipos que salen en ningún estudio. Eh, yo, a mí la competición me ha dado me, muchas de las cosas que ha contado Clara y es, me ha dejado medirme. Yo soy una mujer súper exigente conmigo misma, siempre me ha gustado intentar hacer las cosas bien y la competición me ha permitido eso, me ha permitido medirme. ¿no? Yo he competido no sé en cuántos deportes, porque mis padres siempre me animaron a ello. Fui campeona de España en gimnasia rítmica, que cuando ahora se lo cuento a mis alumnos me miran, porque claro, no sea la tipología de gimnasia rítmica más lejos de lo que yo estoy ahora, no puede ser. Pero me enseñó a entrenar cuatro horas diarias de lunes a domingo con una entrenadora búlgara de las de antes. Y esto yo siempre digo, a mí me ha enseñado a que el día tiene 48 horas para mí, esa, esa entrenadora me enseñó... A que yo salía de estudiar a las 6 de la tarde, me iba a entrenar, volvía a mi casa, me cenaba un yogur, muy mal, y hacía las tareas casi yendo al colegio, pero luego esa disciplina me lo ha dado siempre todo. Luego he seguido de, de, de, de, compitiendo en tenis, luego compité en taekwondo cuando ya había acabado la carrera y lo descubrí por mi marido, y cuando ya fui madre y dije, pues o sea competir no, me pasé a hacer... Eh, danza contemporánea y eh, cuando subía al escenario sentía sensaciones parecidas de lo que me daba el deporte de competición pero hay la competición y de repente a los 40 descubrí el pádel que es un deporte que no tiene mucha exigencia eh, que es estupendo porque se juega dos en un sitio pequeño, las cervecitas de después y desde los 40 pues me permite seguir federada y seguir compitiendo con 50 años disfrutando de ese Hoy he ganado, qué bien he jugado. Hoy he perdido, qué bien he jugado. Esto es así. Y, sí. y, y, y yo tengo que decir que cuando llego a mi casa y me dicen, ¿qué has hecho? Y le digo, perder otra vez. Pero me lo he pasado súper bien. ¿No? Pero, jo, pero cuando gano, hey, cuando gano. Esto, eh, quien no lo ha experimentado nunca no sabe lo que supone esto. Y no se lo deberían de perder, no deberían perdérselo, eso es. por eso tenemos que animar a todo el mundo a que, que lo haga. Tenemos en la sala, eh, ¿cuál hay iniciativas? Colabora con este Congreso y está en la sala Vanessa Vázquez Gentile, que es psicóloga y experta en, en género. Y no sé si tiene alguna pregunta o comentario. ¿Qué hacer a las cuatro invitadas que tenemos ahora mismo aquí en esta mesa? Bueno, un, un comentario, porque habéis dicho muchas cosas, todas muy pertinentes, ¿no? Eh, como consultora, que estamos especializadas en aplicar la perspectiva de género, decir que cuestiones como este congreso lo consideramos fundamental, porque el crear referentes es una de las maneras de combatir los estereotipos, como bien dijo Sonia, y la perspectiva de género no solo nos cuenta cómo son los estereotipos, nos ofrece medidas innovadoras, porque si aplicamos recetas viejas de un deporte donde el masculino ha sido el universal, no vamos a estar nunca haciendo deporte, ¿no? Existen leyes, existe el impacto de género para saber dónde están yendo los recursos y lo cierto es que crear esas referencias, como, digo, ¿cuántas veces os han llevado a los institutos a hablar de vuestra experiencia como competidoras, como deportistas? ¿Cómo hacemos ¿no? para cambiar esa cuestión de mujer igual, corsé, me gusta decir, porque somos bisnietas de las que llevaban corsé y así todos montaban a caballo con el corsé? Entonces, el poder incorporar la perspectiva de género como un elemento de innovación de, ...de buscarle la vuelta... ...el COVID es un arma de doble filo... ...en la vida de las mujeres... ...la ecuación, hogar, mujeres... ...tiene mucho peligro para todo el camino... ...que habéis recorrido... ...entonces, revolver a pensar... ...cómo ofrecemos las actividades... ...qué horarios, de qué manera... ...cómo acercamos... ...porque si vamos las adultas van a venir las chicas... ...la imitación es el aprendizaje básico... ...y dónde nos están viendo movernos... No? ...entonces, eh, animaros a seguir... Eh, contar con la perspectiva de género No solo para describir los estereotipos Para pensar y para medir qué pasa no Es la manera de eh, dejar de ser la otredad del deporte Las mujeres como las que nos vinimos a agregar no Tenemos que construir nuestra propia historia del movimiento Y ustedes son las pioneras de eso Así que muchas gracias, chicas Vale, pero... Eh... Solo una cosa, fíjate. Eh, hemos avanzado, pero poco. En la carrera de Ciencias de la Actividad Física, en este momento, solo es un 19% las mujeres matriculadas. No hemos avanzado nada eh, en el campo profesional de las Ciencias del Deporte, solo son un 19%. Esto también tiene que cambiar, porque si se sigue viendo que esta salida profesional es solo para ellos… Eh, ...hemos avanzado un poco. Así que todavía tenemos mucho que avanzar. Clara, tu generación, los necesitamos. Pues eh, tenemos que ir cerrando ya porque nos quedamos sin tiempo. No sé si había una pregunta ahí en la sala... ...pero la verdad es que la mañana se nos ha ido, ha volado estas cuatro horas que tenemos aquí. Y espero que haya llegado muy bien todo lo que nos han comentado aquí. Agradecer a Sonia Losegui, Sonia erceusua y de Zabal, y Clara López, su presencia hoy aquí en esta mesa redonda y a las ponentes que hemos tenido, la doctora Amelia Carro, María Ángeles Fernández Villarino y Natalia Palacios, que todavía nos acompaña aquí, y especialmente, evidentemente, a la cadena SER Navarra, quien, es, quien organiza con el Instituto Navarro del Deporte esta jornada, con la colaboración, el patrocinio de CaixaBank y de Coca-Cola y la colaboración de Cuala Iniciativa, Ranking y el Coleg de Navarra, que nos ha ayudado a hacer esos vídeos que hemos visto de adolescentes, pero también un vídeo que nos han dejado... ...muchas eh, niñas de colegios de primaria de aquí de Pamplona... ...que nos quieren mandar un mensaje final... ...vamos a escucharlas. Me llamo Nayara, tengo 14 años... ...y nací con agenesia del peroné y fémur corto. Desde que cumplí un año me han ido poniendo diferentes prótesis... ...pero eso nunca ha afectado a la hora de correr, jugar... Eh, hacer deporte, de hecho, eh, siempre he hecho natación y gimnasia rítmica y tampoco me ha afectado a la hora de, de hacer educación física. Eh, creo que el deporte eh, te hace sentir bien, te relaja y te motiva y animo a todos a que busquéis un deporte que os guste. Tienes que hacer ejercicio para relajar tu mente. Pues, tienes que hacer ejercicio para la salud. Ah, ejercicio para ser fuerte. Tienes que hacer deportes para divertirte y para ser un poco más fuerte. ¿Tenemos deporte para que, para que estar en forma. Hay que hacer ejercicio porque es muy bueno para la salud y porque también es muy chulo. Os recomendamos que hagáis deporte, chicas. Como el deporte es tan bueno para la salud y nos lo pasamos muy bien juntas, a todas las mujeres de que hagáis algún deporte. Adiós. Mamá de todo el mundo, hacer deporte que es muy sano. Corran dos veces a la semana y que se apunten a extraescolares pero no de pintar de de deporte, de pádel, de, de tenis, de teatrón, de fútbol, de baloncesto. Porque es divertido. Porque es buena para la mente. Porque es buena para la salud.